Hola, qué tal queridos amigos, feliz inicio de semana, alegría, el Señor pone en nuestras manos esta semana, esta jornada, segunda semana de cuaresma, ayer domingo empezamos a vivir esta semana con la escena de la transfiguración, el Señor que se transfigura y dámosle a Dios la gracia de esta semana escuchar su santa palabra, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, nos decía ayer el Señor, que esa sea la actitud, el comportamiento, escuchar a Dios, hacerle caso al Señor. Cada uno, en un momentico, haga su plegaria personal. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38, enseñando a Jesús a sus discípulos, les decía, Sean misericordiosos como es misericordioso su Padre. No censuren y Dios no los censurará. No condenen y Él no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Él les dará. Les llenará la medida con generosidad, con creces, hasta el borde pues la medida con que den será la medida con que reciban palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús comienza hoy el evangelio diciendo sean misericordiosos como misericordiosos Padre y de a partir de ahí el Señor nos invita a estar en esa actitud de salida antes que estemos pensando que cuánto me va a ganar qué me van a dar qué me van a hacer que pensemos en qué voy a hacer qué voy a servir qué voy a dar a dónde voy a ir no que vengan que yo vaya no esperar que me llamen, yo llamar, no esperar que me ayuden y que me sirvan. No, yo estar en la actitud de dar, de servir, de ir. El Señor vino a nuestro encuentro. Levantémonos de la comodidad de nuestra vida y salgamos, vayamos donde aquel que nos está necesitando y está esperando una palabra de alivio. El Señor los bendiga, los los proteja. Feliz lunes para todos.